El que están impresos en calidad 3D, lo le da más resistencia al señorito. Después, toda la última línea de la familia Ojala, que son los señoritos anti-enganches eh, para trabajar la tala de vegetación y demás. Eh, también, súper resistente, se ha, ha alcanzado una calidad muy buena con lo que bueno, respecta a la durabilidad del, del caucho de la goma del señorito, hay de mucha variante de colores. Eh, y bueno, después tenemos toda la línea de los huesos. Eh, también la misma línea que ya veníamos arrastrando Que viene incluida con, con la cajita Y los molestos por último Acá tenemos la exhibición de todo lo que son los cuellitos O bus ¿eh? Que forman el conjunto de las remeritas de cuello redondo Y la nueva línea de gorras Que estamos reponiéndola de vuelta Porque como entraron volaron Y estableciendo un par de muñecitos nuevos Que ya próximamente van a estar disponibles para ustedes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 Comunicate al teléfono 02241 1557 2180 o visita el Facebook Pesquero El Faro-Del Chichis. Vení a pescar pejerreyes a Laguna Chichis Pesquero El Faro. En Rincón de Milver el arco iris.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 la vista que tiene, te levantas y miras, mirás para allá tenés la mesita acá vos te haces una asadito ahí sombrita, tirás la cañita, miras los pescadores que hay Buen día Enrique, ¿cómo andas? Buen día, ¿cómo les va? ¿todo, ¿Todo bien? Todo bien, acá arrancando esta temporada de pejerrey cercano, pesquero El Faro, Chichis. Exactamente. Parece que tenemos un año con un buen comienzo, por un lo menos. Un buen comienzo, se les puede decir que sí, Estás está como explotando recién la laguna, así que vamos a andar, este, a andar bien. ¿Se viene pescando bien estos días? Sí, estos días venía bien, veníamos bien. Así que bueno, como prueba suerte, esto es pesca, sí. Sí, hay que ver la boya en el agua y, y estar con la caña en la mano. Tal cual. Dale, vamos.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 No, bueno, ahí. Chichí, bajamos la boya 5 minutos, primer pique. También río, saltó un lindo peje, el primero de la mañanita. Ahí va, pescado, arriba. Lindo Vamos, tamaño, chichí, lindo tamaño. Acá nomás a 140 kilómetros de capital, espectacular. Vamos que arrancamos. Muy bien Enrique, bolla del medio, brazolada de 25 más o menos, sí, ahí ya va, Está ahí, más o menos. ya, lindo pescadito, de medida, sí, anzuelito número, bueno este, en este caso tengo un 12, 0 más vale porque es boca chica, así que hay que bajar un poquito el anzuelo, ahí va, linda pieza Bueno, tercer pique, esta vez en la última boya. Una bollita linda, esa anda, la de pancita blanca. Que son de madera? ¿De balsa? De, balsas, sí. de eh. balsa, tan El fin. Es el fin. No, fin. chiquito vamos a moverlo, no corresponde. Vamos al agua. Bien. saltarín, los tres piques, los tres saltaron, viste, están bravos, está, está, está. sí, están agresivos, ahí va, espectacular, esta vez la, en la primera, esta es la primera, bueno, la tres, sí, lindo, che, <risa> perfecto vamos vamos que con condiciones adversas algunos estamos sacando y mira qué gordito ese lindo pescadito ¿eh? bien alimentado subir sí, un, un poquito más son una unas así. ¿Viste que con carnadas es otra cosa? Con anzuelo pelado no te pique explique. Y la culpa de quien le. Exacto.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 Pesca embarcada junto al guía Claudio Vicentín, comunicate al 226 689843 en Facebook Claudio Vicentín.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 Turismo Puerto Alto Delta Pescadores, acá estamos saliendo de Mar del Tuyú, nos vamos a pescar a Mar Chiquita. Vamos a ver qué pasa con las lisas, un día bastante feo, nublado, así que vamos a ver si tenemos suerte. Ya estamos entonces en viaje hacia la albúfera de Mar Chiquita por ruta 11, tendremos aproximadamente unos 160 kilómetros, horrible en cuanto al tiempo, una semana...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 Vamos a tocar de la bocina. Ahí está. Matías. Requiero Juan y Juan y Juan. Acá es donde vamos a entrar. Nos abre la tranquera y entramos. Esto es en vivo. ¿Qué no. haces Mati? No, Tanto tiempo. Vamos, vamos, vamos. Tranqui. Vamos con la lisa. Easy. All right.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 que no se junten